¿Quieres aprender a generar ingresos residuales en este 2023? Quédate y te comento. El año pasado, un amigo me presentó la plataforma digital HGI y me comentó que estaba siendo mentoreado por Hubert Humphrey, una leyenda dentro de lo que es el mercado de los servicios financieros. No obstante, tomé la decisión de reunirme con él para ver de qué trataba esto. Al salir, entendí lo importante de tener una visión clara y contar con un manual, un procedimiento claro y sencillo que me va a poder ayudar a mí, ir paso a paso hasta lograr mis objetivos. En este 2023, junto a la mentoría de todo un equipo exitoso y la mejor empresa, HGI, estamos en la búsqueda de personas que deseen ser parte de este reto ganar 25 mil dólares extra en un año o lo que sería igual a más o menos unos mil dólares mensuales. Si tú eres de esas personas que estás interesada en aprender y dejarte guiar lo más importante, comunícate con nosotros para establecer una cita y explicarte qué es lo que hacemos. Te esperamos.